Bueno, esta ampliación, como nosotros le llamamos tercer módulo de Desbío Orijón, es eh, una planta potabilizadora de última generación, de alta tasa. Va a servir para producir unos 52.000 metros cúbicos de agua potable por día, con lo cual estamos hablando de eh, poder asistir a 180.000 santafesinos con agua potable en el futuro cercano. Recordemos que el, el módulo 1 de la planta potabilizadora que fue eh, finalizado 2018, principio del 2019, fue construido para Sauce Viejo y Santo Tomé. Y lo que se verificó en ese mismo verano es que la capacidad ya había quedado este, chica con respecto a las necesidades de Santo Tomé, famosos los problemas que tuvo esa localidad en ese verano y a partir de ahí en adelante tratando de subsanarlo. El segundo módulo fue construido y va a ser este, habilitado próximamente para el ramal Desvío Orijón-Rafaela, que sirve además las localidades de Matilde, Los Tres San Carlos, Santa Clara de Buenavista, Zapereira, Sa San Mariano Angélica, Rafaela y Susana. Y el tercer módulo, que es el que hoy estuvimos abriendo la licitación, va a servir para fortalecer todo el sistema, en principio para poder corregir los problemas que tuvo desde origen el ramal que va a Santo Tomé y a Sauce Viejo, con el cual le vamos a poder aportar eh, más agua potable, sobre todo en el verano, y después también va a servir para este, poder prolongar eh, a futuro si... si, si si Dios quiere, el año que viene podamos licitar eh, las localidades de Roca, Lemán, Egusquiza, eh, eh, Ataliba, Tacural y Sunchales. Entonces, por un lado, fortalecer lo existente y también tener un horizonte de ampliación del acueducto de Víder y Rafaela en el futuro. ¿Qué plazo de ejecución tendría esta obra? Eh, 12 meses. Lo que estamos haciendo es a través de fondos disponibles de OFIT y Abu Dhabi, ampliar el proyecto, ampliar la planta potabilizadora ya existente para que a futuro podamos dotar de, de agua a otras localidades este, de la provincia de Santa Fe. La inversión, este, bueno, lo que hoy hicimos es abrir las ofertas técnicas. Este, lo que estamos en la, una vez evaluadas las ofertas técnicas, se van a abrir las ofertas económicas y ahí vamos a poder tener una dimensión de cuál es el costo de, de, de la obra. El presupuesto oficial ronda los 17 millones de dólares. Cabe, cabe aclarar que lo que hoy estamos haciendo es abrir las ofertas técnicas. Y una vez evaluadas aquellas empresas que pasen la evaluación técnica se abrirá la oferta económica y se evaluará en conjunto, ponderando tanto la oferta técnica como la económica y allí saldrá el, el ganador de esta licitación.